Bienvenido una vez más a Mujer Cronopio, si estás aquí es porque quieres ser productivo. No, no, no, no, no, no, no. Más productivo. No, eso tampoco. Es felizmente productivo. Y en este canal te voy a dar las herramientas para que puedas lograr esas metas y a final, a final, a final de ese camino vas a estar en bienestar, vas a estar feliz y vas a estar satisfecho y te vas a conectar con el placer de hacer las cosas. Hoy quiero darte 5 tips para que tu calendario sea el mejor posible. Presta atención que aquí viene el tip número 1. El tip número 1 tiene que ver con que señoras, señores, no solo por la pandemia, ya cambiamos de mundo, ya no vivimos en la era industrial, lo que quiere decir que tu calendario tiene que tenerlo todo, no eres una persona en el trabajo, no eres una persona en tu familia, no eres una persona con tus amigos, eres la misma persona y todo, todo eso se tiene que reflejar en tu calendario, así que esa cita con tu pareja ese, esa cita de juego también con tus niños o cualquier cosa tiene que ir en ese calendario porque tienes que tener esa visión de ser humano, porque te cuento, eras un ser humano. La cosa es que si no pones todo en el calendario, entonces... No hay compromiso, porque lo que no está en el calendario quiere decir que no le estás dedicando tus recursos, no le estás dedicando tiempo, no le estás dedicando de energía ni atención. Entonces, ¿realmente estás comprometido con eso? ¿Realmente quieres hacerlo? Esas son las preguntas. Filtro para que pongas todas esas cosas en el calendario. Ya sé. Este tip número dos tiene que ver con ver el calendario como una suerte de prisión, como que todo es cuadriculado, como que hay una hora para todo y no hay espontaneidad, no hay creatividad, ¿en dónde está mi vida? Soy un robot. No. Puedes usar una técnica que se llama bloques de tiempo. La cosa funciona un poco así hay que presupuestar el tiempo en bloques, por ejemplo, si eres un creador de contenido como yo, sabes que hacer este video te tomará unas dos horas con la edición y la publicación y la distribución y toda la cosa, entonces esas dos horas tienen que estar en tu semana, si está en el lunes, si está en el jueves, si está en el domingo, no importa, yo tenía este bloque de tiempo libre y dije déjame hacer este video para contarte cómo utilizo mi calendario. Estos bloques de tiempo los puedes mover, lo que tienes que estar seguro es que dediques suficiente tiempo para hacer las cosas a las que te comprometes. Y recuerda que ese compromiso es contigo. Me encanta el tercer tip, ¿por qué? Porque yo soy colorinche, lo acepto, amo los colores, me encantan los colores, no sé nunca si estoy combinada, siempre tengo que preguntar, bueno ya ni pregunto. La cosa aquí es que en tu calendario, si usas, por ejemplo, Google Calendar, y casi todos los calendarios lo permiten, aún lo que es un poco fastidioso con eso, pero no importa. La cosa es que uses códigos de colores para agrupar actividades que sean similares. ¿Por qué? Porque eso te va a dar una visión de halcón, una visión rápida para que puedas medir en qué se están yendo tus recursos, principalmente el tiempo, la energía y la atención. Y un poquito también de tu dinero, porque lo que está ahí, si estás generando dinero o está haciendo una inversión pues también lo vas a poder ver esto es muy muy muy útil para que veas realmente cómo está transcurriendo tu vida en qué estás viviendo pana? estás todo el día metido en el trabajo no duermes casi realmente no estás nunca con tu familia y quieres estar más bueno eso lo va a reflejar el código de colores que utilices en tu calendario va a parecer un poco OCD o obsesivo compulsivo. Sin embargo, yo te recomiendo que pongas los bloques de la mañana y de la noche, esos rituales que utilizas para empezar el día, para terminar el día e incluso el ritual de desconexión de lo laboral. Tener estos tiempos fijos en tu calendario te hacen comprometerte contigo mismo y hacen que el ritual vaya instaurándose en tu vida. Recuerda que no te estoy hablando de los 90 días que necesitas para formar un hábito ni los 21 días para formar un hábito. No, te estoy diciendo que reserves tiempo en tu calendario para hacer tus rutinas de la mañana de la noche y de desconexión laboral ese tipo de tiempos que parece que no tenemos que poner en el calendario son necesarios porque tienen que ser un compromiso contigo para ti de ti y por ti finalmente te voy a recomendar Siempre que uses Google Calendar, pero no. Aparte de eso, este, si pagas Google Calendar Plus, ahora vas a tener la oportunidad de tener un scheduler o un agendador de citas. Sin embargo, hay muchos que son gratuitos como Coalander, que te voy a dejar aquí en la descripción del video. También está Calendly, muchos de ellos son pagos, muchos de ellos no. ¿Cómo funciona un agendador de citas? Bueno, simplemente te crea un hipervínculo o un link que tú puedes darle a la persona para que la persona se meta en tu calendario y según tu disponibilidad y ojo tú puedes editar esa disponibilidad para los distintos tipos de citas encuentros este o cualquier cosa que quieras hacer y puedes pasar un link en particular para ciertos tipos de cosas. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú nada más quieras atender a tus clientes los lunes, miércoles y viernes. Entonces tú puedes de alguna manera decirle a estas herramientas que solo utilicen esos bloques de tiempo para agendarte. Ellos se conectan con tu Google Calendar automáticamente y así no tienes que estar diciendo ¡Mira, pero me puedes mandar tu disponibilidad! ¡Mira, pero, pero yo no puedo ese día, vale, yo, yo estoy ocupado! Bueno, pero ¿qué tal si lo hacemos entonces a las 11? No, pero ¿es las 11 en México, es en Brasil o en Colombia o es en Caracas? ¿Cómo es este lío? Entonces con esta herramienta te ahorras un montón de tiempo. Lo importante es que veas el calendario como tu mejor amigo y como la herramienta para decir estoy comprometido con esto, estoy comprometido conmigo, estoy comprometido con mis clientes, estoy comprometido con, con mis empleadores, con mi grupo de trabajo, con mis amigos, con mi familia. Porque acuérdate que lo que pones en el calendario es a lo que te comprometes y de ahí la importancia de ese instrumento para ser más productivo. No, para ser felizmente productivo. Yo soy Olga Semoret, mujer cronopio, y todas las semanas estoy aquí dándote un montón de información. ¿Para qué? Para que cambies tu mindset, para que no te creas un robot, para que no creas que tienes que producir los sueños de otros, sino que tienes que decir cuáles son tus sueños. Me despido desde esta terraza increíble en la ciudad de Montreal en Canadá, estoy en la provincia de Quebec, no sé si llegan a ver por ahí una banderita, pero bueno, me despido, yo soy Olga Samoret, mujer cronopio, si te gustó este contenido suscríbete y cualquier cosa que me quieras decir o comentar, allí tienes la cajita de los comentarios para hacerlo.